Bueno saludos soy Israel Manguera en esta hora les voy a mostrar cómo hacer para activar eh, Windows 10. Si nos vamos aquí a Equipo Propiedades, eh, vemos que aquí dice que Windows no está activado. Entonces nos vamos, una vez le incline el link que les dejaré en la descripción del video, esperan los 5 segundos de publicidad, luego se les va a descargar un archivo como este. Activador de Windows 10 Final, damos clic derecho. Una vez se les descargue, traer aquí eh, una cosa que deben hacer es eh, desactiven el internet para que la activación sea correcta para que no haya problema. Una vez tengas desactivado el internet y hayamos extraído el archivo, damos doble clic aquí, doble clic y doble clic aquí. Luego clic en sí, cerramos esto. activar si van a activar el office damos clic aquí pero como es windows activar windows damos clic aquí Luego vamos clic en sí y ya podemos cerrar todas estas ventanas que hay aquí y listo vamos otra vez a equipo, clic derecho propiedades y mire que dice que Windows está activado eso ha sido todo por hoy espero que lo disfruten, no olviden suscribirse, si algo me comentan en la descripción del vídeo y les estaré respondiendo en cuestiones de minutos.